del sur de la patria donde su hermosura es sin igual tierra que produce grandes hombres que con lucha pasan el caballar sus siete parroquias son un pueblo de un paraíso colonial y su gente se siente orgullosa de ser parte de este y su gente se siente orgullosa De ser parte de este lugar Música Es pinto la orgullo de mi padre como este valle no hallarás Dios te bendijo con orquídeas Y lagunas encantadas brillarán Para así ser un cantón bendito Y sagrado de nivel bello Ecuador Para así ser un cantón bendito Y sagrado de nivel. Personajes de incas valientes que pasaron por esta hermosura Enseñando costumbres y verdades y ahora son Ci de los Andes con terremo con tus aguas cristalinas y paisajes. Te bendijo con orquídeas y lagunas encantadas Para así ser un cantón bendito y sagrado de mi bello Ecuador Para así ser un cantón bendito y sagrado de mi bello Ecuador